Coronao, coronao, coronao, coronao, coronao, coronao, coronao, coronao, Ey, ahí estuvo la canción y con la bulla del día mandé a poner la canción ahí para que la persona escuche en este treno de la canción El Alfa Coronao con Bill dice. ¿Usted vieron eso? eso de que de que ese que en inglés medio español, ligado, combinado. Ese señor Bin dice. La canción El Alfa paralizó el país, o sea, paralizó de nuevo el país. Volvió y rompió, volvió a, a meter mano como, como él lo sabe hacer. Puso a Mike Tower, puso a, a Sesh eh, y con Leo Pong, lógico, porque de la canción original. Y eso demuestra que lo, lo que decía yo ayer sobre la canción de Lapis, Nico y eso, que está bien la canción, pero imagínense ustedes que no iba a durar mucho porque cuando tú metes tipo de temas así y, y el alfa... Te mete algo así con tanta fuerza, con tanto voltaje, y también te mete al mismo momento. Eh, Rochi te mete el remix de la canción que le gusta el flaco. ¿Cómo es la canción flaco de Remix, de Rochi, de, Roche, de la, la que estaba de. La, la máxima. Entonces se mete la máxima. Va forzado Nico con esa canción. O sea, ahí Nico va forzado porque hoy, hoy, hoy ya no se va a escuchar. Porque todo el mundo en la radio, en la discoteca, va a escuchar Colorado Remy y con, imagínense ustedes con Bill Diesel. Tengo entendido, no sé si es cierto, que la canción va a ser el tema oficial de la película de Rápido y Furioso, la última. O sea que, miren el impacto que tiene eh, esa canción de Coronado, o sea y, y todo el mundo hoy hoy nada más habla de eso, o sea, nada más va a hablar de, del éxito del alfa, de lo que logró tener una persona, una figura mundial, que es el señor Vin Diesel, un artista internacional como es Liu Pong y también como Sesh eh, y, y Mike Tower. Entonces, ¿qué hace Alfa? ¿Qué hace el Alfa ahora mismo? Frena, frena todo el mundo, o sea, ya todo el mundo, está fre todo el mundo se frenó ya, ya no existe tema, ni canciones. Ya, yo, yo soy, mejor tienen el Quique no 5 Special Edition eh, después de febrero. Pasen las elecciones y tienen el Special Edition, el Quique cinco 5 Special Edition. Y ponen a Don Miguelo ahí también, que faltaba ahí en, en ese tema. Y que haga un tema que, que, que impacte, que la gente durante los medios de comunicación... Yo estaba revisando, y solamente los pro, programas como sosobroso Luini, Santiago Matías, hablaron del tema de, de, de Quique no 5 después... Ya nadie estaba hablando de ese tema. O sea, no, yo no vi los medios, periódicos, o sea, vi algunos periódicos que hicieron una, una reseñita, pero nada de que, que impactó del otro mundo. Entonces, ustedes, ver mañana, hoy, todos los medios de comunicación hablando de eso, todos los medios de farándula van a hablar de ese tema. No van a hablar del tema del lápiz y de joa. Que está muy bueno el tema. No digo que no, que no, que no está bueno. Pero es la manera en que lo hicieron. No cre creo que debieron hacerla. Yo había puesto un tema así con esa gente. Tírenle, mejor tírenle puya. Mejor mencionen el nombre. Como si fuera una tirada mencionando el nombre. acá que todo el mundo se, rep se vuelve un repepero. Y, y todo el mundo sale. Todo el mundo y todo el mundo aporta. Pero imagínense ustedes un tema así. Que salga este tema que le tira el alfa encima. Lo que hace es que apaga los demás temas. Ya alfa apagó a todo el mundo ahora mismo. Ahora mismo, ahora mismo apagó todo el mundo. Apagó todo el mundo con esta canción de Coronado Remy. Bueno.